La idea es mostrar que dos campos eh, que no necesariamente van siempre de la mano, que son la optimización matemática y la ciencia de los datos, pues tienen un, una intersección muy fuerte y que hay que aprovechar la sinergia de ambas disciplinas. La optimización matemática eh, da unas herramientas potentísimas para poder meter nuevo conocimiento y poder llegar mucho más lejos con las herramientas de, de análisis de datos que se están utilizando ahora mismo. Y eso, lo, en nuestro equipo de trabajo en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, lo hemos trabajado en muchísimos, en muchísimos problemas, tanto reales como de naturaleza académica, algunos de los cuales he descrito en la presentación. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia aquí en el sillón, Emilio Caciposa. Emilio es catedrático de la Universidad de creativa de la Universidad de Sevilla. Director del Instituto de Matemáticas de esa misma universidad, Polimus, y presidente de la Sociedad de Estadística y Investigación Operativa, la SIO, de la que muchos de los presentes somos socios, así que de alguna forma nuestro presidente. <risa> eh, además es uno de los investigadores más destacados dentro de la área de Estadística y Investigación Operativa, salen los rankings eh, nacionales eh, eh, con su índice H, muy destacado. Sus su aportaciones metodológicas han centrado en el desarrollo de algoritmos para ciencias de datos, para la localización y para la decisión multiobjetivo, entre otros temas. Y sus resultados de investigación han sido publicados en los 120 artículos JCR de revistas internacionales. Ha dirigido múltiples proyectos de investigación, financiados por agencias públicas, internacionales, nacionales y autonómicas, y ha participado en diversos contratos de investigación con socios industriales, aplicando sus conocimientos a la resolución de problemas en el campo de la salud la sostenibilidad del medio ambiente, la banca, la energía y otros muchos. Y hoy nos viene a hablar sobre utilización como herramienta clave en la ciencia de datos. Así que muchísimas gracias. Y bueno, bueno, pues quiero empezar, por supuesto, dando las gracias al CEO por la, eh, por darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Hacía tiempo ya que no venía, que no venía la Miguel Hernández y en venganza traigo 84 diapositivas eh, para contaros. Eh, por el tiempo que, que me han dicho que tengo, me parece que voy a tener que hacer un muestreo aleatorio, pero no simple, de, de diapositiva. De todas formas, casi casi podía terminar la presentación con esta, con esta diapositiva inicial. Eh, a ver, eh, nosotros en nuestro. allí en el Instituto de Matemática de la Universidad de Sevilla, en, en, en mi grupo de investigación, nosotros somos gente que venimos del, del campo de matemáticas, somos todos los, eh, los seniors que, que estamos en el grupo somos doctores en matemáticas. Eh, y más concretamente del, del campo de la investigación operativa y de la programación matemática. Sin embargo, eh, al mismo tiempo que ha ocurrido eso, pues hemos tenido un montón de docencia siempre, en asignaturas de, de estadística, en fin, desde las probabilidades hasta el análisis de datos, y eso nos ha motivado de vez en cuando a hacer esto tan peculiar que tenemos en España, que es tener la, la estadística y la investigación operativa dentro de, del mismo PAC, dentro del mismo área de conocimiento. Eh, ahora vamos por ahí por el mundo y nos dicen que adelantados sois, que habéis hecho ya lo del Analytics, ...habéis mezclado las dos áreas de conocimiento... ...y siempre decimos, si yo os contara los orígenes de, de, de aquella historia... ...pero bueno, eh, el hecho es que... Eh, ...aquello que empezó casi casi como, eh, como un divertimento... ...y os tengo que confesar que el interés nuestro... Eh, ...publicador de... O ...por hacer cosas de investigación en... ...en el campo de la estadística con técnica de optimización... ...vino de una vez que yo fui a la, a la biblioteca de la Facultad de Matemáticas... ...en los tiempos en los que uno iba a la biblioteca... ...y tocaba físicamente los libros y las revistas... Y me encontré en un libro de análisis de datos en el apéndice que hablaban de las condiciones de Carus, Kuhn y Tucker, ...es un libro de análisis de datos. Entonces yo no entendía nada que podía ser Kuhn y Tucker infiltrados ahí en De Caballo de Troya, en un libro de análisis multivariante. Y bueno, pues venía precisamente en, hablando de análisis discriminante, de support Vector Machine, y bueno, pues para resolver esos problemas de optimización que aparecían, hacía falta uso de, de técnicas de, de optimización no triviales. Entonces hemos estado trabajando una, una serie de cosas. Durante, durante estos años, y bueno, nosotros somos realmente gente de optimización, pero lo que lo que es evidente, o lo que nosotros hemos demostrado, y es el, el mensaje que me gustaría compartir con vosotros, es que aquellos que seáis optimizadores y que os guste, y que os guste la optimización, tenéis ahora mismo un campo inmenso eh, de trabajo, eh, tanto, por supuesto, a nivel de consultoría y similares, pero de lo que más me interesa desde el punto de vista académico, eh, en el campo de la estadística, quizás no de la estadística tradicional, pero sí de la estadística moderna o ultramoderna, que es lo que quizás pudiéramos englobar en el, eh, con el nombre de, de Ciencia de los Datos. Y recíprocamente, aquellos que, eh, que os mováis con comodidad en el área de, de la estadística y de análisis de datos, eh, yo creo que es el momento de que, Aparte de hacer simulated annealing y otras estrategias que sí han sido ya asumidas por la, por la comunidad estadística, ciertamente hay una serie de paradigmas que se pueden utilizar de una manera sencilla utilizando eh, técnicas de optimización no triviales, eso sí, pero que afortunadamente con las técnicas, con, lo, con los solvers que, que uno puede encontrarse ahora mismo, pues se pueden resolver muchos problemas muy fácilmente. Tan pronto como uno cambia el chip y uno empieza el problema diciendo, bueno, ¿cuál es el problema que yo quiero resolver? esto es un problema de optimizar, por lo tanto tendré que escribir cuál es mi función objetivo y cuáles son las restricciones que tengo el problema. Entonces, sin más, me gustaría, lo que me queda de, de charla, y sí, pasar a alguna de las 83 diapositivas restantes, eh, contaros sobre todo contar unos cuantos ejemplos eh, que hemos estado trabajando en los últimos años en, en, nuestro, en nuestro equipo, fundamentalmente en el, en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla y también a través de... Eh, .de un proyecto de un proyecto europeo que coordina. bueno pues una. una coautora nuestra, Dolores, Dolores Romero. Um, cosa que hemos estado haciendo, bueno pues casi lo que voy a contar es un popurrí. de alguna, de algunos sitios en los que hemos puesto la zarpa encima. donde vaya a ver sobre todo que hay un.. Eh, que huele a optimización. aunque estemos hablando de problemas de.. En general de, de análisis de análisis estadístico de datos. Entonces, en particular, me gustaría empezar contando algunas cosas sobre clasificación supervisada, sobre análisis discriminante. Yo tengo una serie de individuos. Cada uno de los individuos eh, está, está asociado, tiene asociado un vector que voy a suponer de momento ...que es un vector en, en un espacio finito dimensional RM. Luego saltaré al caso infinito dimensional y tiene una etiqueta que puede ser el más o el menos, y esta etiqueta pues, es que si, por ejemplo, la persona tiene cáncer o no, o si el correo es spam o no, o si este crédito va a ser pagado o, o voy a tener un impago en el mismo. Eh, tradicionalmente, lo, desde el punto de vista estadístico, se decía, bueno, yo voy a suponer que, esta, que este conjunto de datos que tengo viene de una, de una población, es una muestra aleatoria, simple quizás, ...de una determinada población con distribución desconocida... ...y el esfuerzo tradicional podría ser... ...intentar determinar cuál es esa distribución... ...la alternativa es decir, no, la distribución no voy a saberla... ...porque entre otras cosas... ...voy a tener variables continuas, variables categóricas... ...voy a tener eh, muchas dependencias entre estas variables... ...puede que tenga datos funcionales por ahí por medio... ...y si tengo todo esto pegado difícilmente voy a poder ponerme... ...a variable a variable a hacer un análisis... ...ni siquiera el marginal, ya no hablo de las dependencias entre ellas... ...ni siquiera el marginal... ...de un proyecto aplicado que tuvimos con con un laboratorio de, de diagnóstico de, del cáncer allí en Sevilla que, eh, bueno, que querían darle un enfoque un poco más moderno a, a lo que ellos estaban haciendo y lo primero estaban midiendo una serie de marcadores tumorales y empezaron por hacer un análisis, les dijimos, vamos a hacer lo primero un análisis marginal de cada una de las variables y al día siguiente se presentó el, el bioinformático con un libro así de 500 páginas en las que había sacado las marginales una a una del montón de variables que tenía. Claro, allí había dos o tres que eran normales, el resto no lo eran, y el hacer un análisis ahí, ya digo, solamente con las marginales, sin siquiera estudiar la dependencia de dos. Entonces, la idea, de, la idea de, de decir, voy a intentar estimar la distribución y sobre todo la distribución multivariante, podría servir en algunos casos, pero, pero no es la idea. La idea en su lugar va a ser que nosotros, sin hacer ninguna hipótesis distribucional, pues podemos decir, bueno, pues voy a buscar una función de valoración, una función phi, que es la que tengo que determinar, Voy a establecer, por lo tanto, el, una, una función de estilo, una puntuación asociada a cada individuo y, por ejemplo, los individuos que los que la, posición, la puntuación de alta, alta quiere decir positiva, voy a decir que están en la clase 1, y los que de baja, voy a decir que están en la clase menos 1. Problema, ¿cómo infiero estos coeficientes? Pues esto se puede hacer de muchas maneras, pero aquí ya viene el primer problema de optimización. Una de las maneras de hacerlo es a través de, de lo que se conoce con el nombre de máquinas de vector de apoyo, o support vector machines, que la idea es que si yo tengo mis dos poblaciones, los 1 y los menos 1, pues yo busco la banda de máxima anchura que separe eh, los 1 de los menos 1. Si yo construyo esa banda de máxima anchura, el hiperplano que queda justo en medio es precisamente el hiperplano que me da los coeficientes que tengo, que tengo escritos aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a decir que todos los que están en este lado son círculos azules y todos los que están en este lado son triángulos Triángulos en rojo, ese es el procedimiento. ¿Cómo se calcula esa banda de masa y manchura? Pues esa banda de masa y manchura se calcula resolviendo, uno se pone a hacer manipulaciones sencillitas y al final ve que lo que tiene que resolver es un problema de optimización, que es este problema cuadrático. Olvidaos de este término por un momento y de las chicos correspondiente, lo que tendría que resolver es este problema, que es un problema de proyección al final. El problema de, de calcular, un problema con una función objetivo cuadrática convexa, con restricciones lineales, teniendo una restricción lineal por cada uno de los registros que tengo en la base de datos. Esto, para evitar problemas de sobreajuste, es decir, que me fije demasiado en la base de datos en concreto que tengo, pues se hace una cosa que a los de optimización dirá, pues está haciendo son metes ahí las variables, está metiendo variables artificiales. Y como hacemos en el método del simple, bueno, pues esa es la idea. Voy a meter variables artificiales de modo que voy a permitir una cierta violación en cada una de las restricciones con un parámetro de regularización C, que no tengo ni idea cómo lo voy a fijar porque no tiene ni ninguna idea intuitiva, pero a fin de cuentas una vez que he fijado el C, que ya veremos cómo fijamos el C lo que tengo que resolver para eh, encontrar el equivalente a este problema que os estoy comentando aquí eh, sería un problema, como os digo, de programación cuadrática convexa con restricciones lineales eh, si aplico dualidad resulta que el problema que tengo que resolver es un problema que tiene esta estructura, que esto es interesantísimo, porque el problema que, que es dual al problema anterior que tengo que resolver es un problema que tiene. Las variables, los multiplicadores lambda, tengo una variable por cada uno de los, de los registros que tengo en mi base de datos. Tengo una única restricción aparte de restricciones de caja, una restricción lineal aparte de las restricciones de caja. La función objetivo es una función cuadrática, cóncava, a maximizar. Y lo interesante, si quiero resolver este problema, es que eh, los datos solamente aparecen a través de su producto escalar, lo cual quiere decir que la dimensión de los datos, en fin, por cada registro tengo una variable, un lambda, eso sí es verdad, pero me da igual que de cada registro yo haya medido siete variables o que haya medido siete millones de variables, porque yo lo que tengo que calcular es la gramiana, la matriz de los productos escalares, y una vez tengo eso, el problema que yo tengo es la dimensión fija. Entonces, si tengo un problema con unos cuantos cientos de individuos en mi base de datos, independientemente de que de cada uno de ellos ha medido siete variables o siete millones de variables o sean incluso datos continuos como veremos dentro de un rato, sean datos funcionales, el problema de optimización resultante en el dual va a ser un problema de la talla del que estáis viendo aquí, un problema con una restricción aparte de las de caja con una restricción lineal y eso sí tengo tantas variables como registro en mi base de datos. Bueno por hacer un poco de marketing aunque ya está antiguo hicimos eh, la Dolores Romero y yo un, un review en, en 2013 que yo os aconsejaría si estáis fuera del. Eh, si sois optimizadores, porque es un, un trabajo, un, un review realmente sobre um, clasificación supervisada de análisis discriminante, en particular eh, pensado para que lo lean optimizadores. O sea, está escrito en el lenguaje de, de la gente de optimización. Bueno, pues, ¿qué pasa con esto? Porque pues como solamente me aparece aquí la, el producto escalar y lo único que necesito es la matriz gramiana, pues yo puedo coger y dar el salto y decir, bueno, pues méteme ahí cualquier matriz K. ...con tal de que sea simétrica y semidefinida positiva... ...que lo que entiendo es que viene de otro producto escalar... ...y entonces puedo intentar resolver este, este problema... ...el meter esta matriz K, el meter otro producto escalar... ...lo que quiere decir es que la banda que estamos midiendo antes... ...es una banda que realmente eh, no es tal banda... ...porque puedo tener un clasificado no lineal... ...porque este producto escalar viene, puede venir, está acá... ...puede venir de haber hecho una inmersión de mis datos... ...en un espacio de dimensión más grande, una inmersión no lineal... está está la gracia y ahí considerar el producto escalar, porque uno necesito, como os digo, es una, una matriz simétrica semidefinida positiva para poder empezar a hacer las cuentas. Bueno, pues esto, eh, la K que se, puede, que se suele utilizar en la práctica, que tengo unas propiedades teóricas, bueno, pues hay un montón, por supuesto la natural, eh, sería la de coger el producto escalar como tal, pero uno puede incluso eh, considerar como, como K eh, funciones de este estilo, que a fin de cuentas lo que están haciendo es una inmersión de los datos en un espacio de dimensión... Eh, ...superior, incluso infinita... ...y ahí considerar el producto escalar... ...esa es la cuenta que se puede hacer... ...bueno, os hablaba antes de los parámetros... ...y entonces si resulta que estoy utilizando... El, ...por ejemplo el, el, el gaussiano como estoy haciendo aquí pues resulta que me aparece un nuevo parámetro gamma y entonces ahora tenemos dos parámetros, dos parámetros cuyo significado no entiendo. Uno de ellos era el C, el de la regularización que os estaba comentando, el de las variables artificiales, por decirlo así, la penalización que estoy metiendo por las variables artificiales y otro el parámetro gamma que me está apareciendo por aquí. ¿Cómo se puede trabajar con esos parámetros? ¿Cómo los fijo? Bueno, pues la idea es, eh, tenemos que pensar que cuando yo quiero construir un problema de clasificación, eh, lo que ando intentando buscar es predecir individuos que me vengan en el futuro, no los que tengo ya en la base de datos o sea, no es como con las elecciones, que ahora todos estamos prediciendo lo que pasó ayer, eh, sino estamos intentando predecir lo que paso, lo que pasará en el futuro. Entonces, realmente a mí no me interesa necesariamente hacerlo bien sobre los individuos que tengo en mi base de datos, sino cómo lo haría con los que voy a tener después. Entonces le voy a decir, bueno, pues hago cosillas como separo mi base de datos en dos cachos, esta la utilizo para entrenar, la roja la dejo aparte, no la utilizo, construyo para un C y un gamma concreto el clasificador correspondiente y valido sobre la población en rojo, como lo habría hecho, y ahora voy moviendo y voy probando con distintas combinaciones, promedio, y entonces de esta manera pues puedo tener una idea de cuál es la combinación de parámetros C y gamma que me van a funcionar bien cuando yo utilice mi clasificador para predecir individuos que me vengan después. En lugar de hacerlo así, que esto es lo que se llama validación cruzada con Capliegue pues se puede hacer con un bootstrap, etcétera, pero bueno, la idea, es, la idea es un poco la misma. Sí quiero comentaros que me ha parecido muy interesante, nos ha costado un cierto trabajo, es que cuando yo tengo este problema, el problema que hoy estaba considerando, y tengo en concreto este parámetro, estoy ahora mismo olvidándome del gamma, eh, ¿cómo de bien o de mal se va, va a trabajar un, eh, un clasificador? Y es una, una gran diferencia con la gente que venimos del, del mundo de la investigación operativa, que siempre la función objetivo la tenemos clara, mire, no, a veces tengo tres o cuatro y tengo entonces un problema multiobjetivo, nah, no estamos hablando de eso, aquí el problema es que yo quiero en primer lugar predecir bien los que me vengan después, es decir, los que quiero maximizar la probabilidad de acertar, donde la P, la medida de probabilidad, no la conozco, no la conozco y abandono la idea de intentar estimarla, por ejemplo, con técnicas no paramétricas, dada la presumible complejidad de la base de datos que tengo, que me hace inviable el intentar utilizar las técnicas tradicionales de estadística de estimación. Entonces, eso es el primer problema que tengo, mi función objetivo es una función objetivo que no sé, que no sé ni la voy a saber, que voy a tener aproximaciones con el rollo este que os he contado de decir, bueno, pues muestreo y lo que hago es una estimación de eh, cómo funcionaría en los, en, los, en los datos rojos si la he construido sobre los datos amarillos, y repito esto varias veces y promedio, eh, cosas por el estilo, pero lo que voy a tener va a ser una mala aproximación, bah, mala. en principio una aproximación grosera, frecuentista, de la función objetivo que quiero, pero necesariamente quiero clasificar bien los individuos, me da igual los falsos positivos que los falsos negativos, me da igual, y en el caso este del contrato que os comentaba antes, me da igual decirle a un señor que no tiene cáncer, decirle que las pruebas han dado positivo y que tiene cáncer, que al revés, y decirle que no tiene cáncer a un señor que sí lo tiene, evidentemente no, entonces en principio, pues eh, podríamos estudiar alternativas a, a esta eh, medida de probabilidad que tengan en cuenta esto. Estudiar costes asimétricos, es decir, cuando no me da lo mismo equivocarme en una dirección que en otra, es un problema que ha estudiado mucha gente y lo que os voy a contar un poco, es algo que hemos publicado recientemente gente de de allí, de nuestro grupo, que la idea es decir que igual que podemos hablar de, de la probabilidad de, de, de acertar, pues podemos hablar de, bueno, pues intentar maximizar la, la sensibilidad, es decir, la tasa de verdaderos positivos, la tasa de verdaderos negativos, eh, una medida entre las dos, el valor predictivo positivo, etcétera, hay un montón de, de posibles medidas que podríamos intentar utilizar y la idea de todo esto es que uno podría utilizar en particular un enfoque ...un enfoque bioobjetivo, multiobjetivo... ...que podría ser intentar hacerlo bien aquí pero teniendo en cuenta alguna limitación sobre, sobre alguna de estas. Esto nos vino en particular, de y es una de las veces que... En fin, nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo en contratos con la industria, sobre todo cuando han llegado las vacas flacas, porque es la única manera de retener alumnos. Como no había manera de conseguir una beca, porque no había beca en ningún lado, la única manera de tener enredando a los alumnos a nuestro alrededor y que no se nos fueran a Madrid a trabajar las consultoras de, de ciencia de los datos, era precisamente el diciéndole, aquí tengo un contratillo que te vamos a contratar para que tú nos hagas un análisis y tal. Bueno, pues en concreto en uno de estos contratos nos salía el problema de que los falsos positivos y los falsos negativos no funcionaban eh, de manera de manera similar y era el caso que os estaba comentando, en particular del, del contrato este que tuvimos con, con la gente de, del diagnóstico del cáncer. Entonces, claro, cuando esta gente nos dijeron que tenían un problema de, de medir los falsos positivos y los falsos negativos, nosotros dijimos, eso es fácil, dale peso. Eh, dile, Dime eh, cuántas veces es más importante para ti un falso positivo que un falso negativo, y yo ya le metí los pesos y lo que te hago es que te optimizo el coste esperado. Cosa que en particular un bayesiano diría, me has metido la función de pérdida ya está. Bueno, bien. Vamos a determinar la función de pérdida empíricamente, vamos a calcular la función de pérdida. Y cuando intentamos calcular la función de pérdida, nos juntamos con la gente de, de la empresa, los que tomaban las decisiones, el CEO, el director de bioinformática, la, la de bioquímica y tal, y la solución que salió allí nos decían que el falso, el falso negativo frente al falso positivo, eh, la ratio iba, unos decían que dos, que era el doble, y otros decían que era 200 veces más importante. Entonces estaba entre 2 ¿no? o sea, y 200, ¿es verdad? Entonces cuando nos decían que el parámetro iba entre 2 y 200, pues <risa> imaginaos ahí la, la robustez que podía tener cualquier solución que nosotros pudiéramos dar al problema. Entonces en lugar de eso dijimos, bueno, a ti qué es lo que te preocupa, a ti lo que te preocupa es que la gente que realmente tenga un tumor se te escape y te dé negativo con muy poca probabilidad, ¿no? ¿Tú eres capaz de cuantificar esa probabilidad? O diciéndolo al revés, ¿tú eres capaz de cuantificar tu test, eh, qué tasa de verdaderos positivos te gustaría que tuviera? Dice 100%, ya, de 100%, el punto ideal todos sabemos lo que es, pero... ¿Cuánto podrías esto asumir? Eso es fácil, porque vamos a entrar en el mercado americano, queremos competir con, con un determinado diagnóstico y este diagnóstico tiene una sensibilidad de no sé cuánto y una especificidad de no sé cuánto. Nosotros queremos superar o al menos ser iguales que esto. Entonces eso nos llevaba a un planteamiento distinto que podría ser decir, bueno, pues vamos a hacer que voy a tener eh, mi muestra, la muestra con la que tengo para trabajar, la voy a, voy a consider, la voy a dividir en dos cachos, uno la voy a utilizar realmente para entrenar, serían la, los puntos en amarillo que veíamos en la en la diapositiva anterior, y voy a tener una muestra independiente de la anterior. Y lo que voy a hacer es que voy a, voy a imponer una medida de efectividad que no tiene por qué ser única, porque tengo, puedo tener varias medidas de efectividad, por ejemplo, la sensibilidad y la especificidad, que no la sé porque no sé la probabilidad, sino las es estimadas a partir de, de la muestra con algún mecanismo, sea de validación cruzada, sea bootstrap o el que sea. Y entonces, en lugar de... Voy a intentar construir el modelo de antes, el de la buscar la banda de máxima anchura que separaba las dos poblaciones, pero al mismo tiempo garantizando que en las medidas de efectividad estas se, se cumplan estas restricciones. O sea, que se cumplan además estas restricciones de, de rendimiento, por ejemplo, que la Vale, sepáramelo, pero que la sensibilidad no esté por debajo del 80%. Ahora, la sensibilidad no la sé, lo que podemos hacer es imponer que la sensibilidad esté por encima de un determinado valor. Hay que jugar entre mi valor real, mi valor teórico y el valor empírico que yo puedo poner, pero bueno, eso es jugar con desigualdades para hacer una, eh, una transformación, nosotros tuvimos, pero la idea es que en lugar de resolver el problema este que estábamos comentando, pues puedo resolver el problema en el que estoy añadiendo restricciones de rendimiento eh, al mismo. Como el meter restricciones a un problema de SVM lo ha hecho mucha gente, eh, lo ha hecho mucha gente, pero la mayoría de las veces que se ha hecho, eh, se ha hecho haciendo trampilla y la trampilla diciendo ah, el omega es un conjunto convexo, para no perder la convexidad en el problema y poder seguir aplicando eh, análisis convexo y hacer posible no solo convexo, sino un poliedro para poder seguir teniendo la misma estructura del problema cuadrático con restricciones lineales. Aquí no es el caso, porque aquí lo que me interesa es medir, por ejemplo, que en esa muestra independiente de construido el 83% de los individuos que eran positivos eh, estén clasificados como positivos. ¿Y eso a es qué suena? Eso no suena análisis con peso, Eso suena variable si no, de si estoy clasificando bien este individuo no estoy clasificando bien este individuo. Bueno, pues si uno hace eso, bueno aquí es cómo podemos hacer el enganche entre el gamma teórico y el gamma empírico, y ahí hemos hecho algunas cosillas utilizando eh, la desigualdad de Hefding, pero no, voy a, no me voy a parar en eso. Lo que me voy a parar en eso lo que me voy a parar es en decir que si tengo este problema, lo que voy a introducir necesariamente para poder modelarlo, van a ser variables binarias, sí o no, de si un determinado registro de la muestra independiente queda bien clasificado o no queda bien clasificado. Y entonces, si hago eso, el imponer que sobre la muestra independiente tenga una tasa de verdaderos positivos determinada mayor o igual que un gamma, a fin de cuentas es escribir una restricción lineal y sencillita, porque los coeficientes son 1 o 0, nada más. Igualmente todas estas que os he contado tienen todas la misma pinta, en algún caso no tengo exactamente eh, los coeficientes 1 y menos 1, sino que tienen dos tipos de coeficientes distintos, pero todas tienen más o menos la misma, la misma hechura, y en cualquier caso eh, van, a ser todas ellas restricciones, van a ser todas ellas restricciones lineales. Es decir, que al problema tradicional de análisis convexo, de hecho, cuadrático con restricciones lineales que teníamos, lo que le voy a añadir va a ser restricciones lineales junto con variable 0,1. Entonces, bueno, se me da una formulación que tendré que meterle la M grande eh, por aquí por medio y, y ahora vuelven a separarse la, la programación matemática de, de su aplicación al, al problema que estoy considerando. Eh, cualquiera de los que habéis estado trabajando con M grandes por aquí, entiendo que ya todos habéis perdido la respiración. Eh, y todos me diréis, cuanto más grande mejor, y cuanto más grande mejor, peor, porque voy a tener los problemas de robustez numérica por un lado, y por otro lado voy a tener un gap eh, en las relajaciones continuas brutal, seguro. ¿Qué me obliga a mí a que el M yo lo tenga que coger muy grande? Me diréis, hombre, es que si no, esta restricción que estás metiendo es falsa, pero si esto es una aproximación, si esto es lo que habíamos dicho, es que esto era un estimador, de la tasa de bien clasificado, entonces yo aquí, el m de cogerlo de 10 elevado a 6 o de 10 elevado a 9, yo creo que es de 50, de 25, de algo así, que sí que es posible que esté perdiendo la solución la solución óptima, global del problema, pero es que os recuerdo que la función objetivo es inventar, que las restricciones son inventar, inventar no son, pero son estimadas, son estimaciones, son estimaciones de la verdadera función objetivo de las verdaderas restricciones y por lo tanto, lo que más me interesa quizás es que si estoy columpiándome porque este M lo estoy cogiendo mal, igual con el C, haciendo una buena elección del C, y la buena elección del C la puedo hacer, porque ya os he dicho que voy a estar tanteando distintos valores y quedándome con el que mejor resultado empírico me esté dando, haciendo un muestreo Obus por ejemplo, como os estaba comentando, pues entonces de alguna manera puedo estar corrigiendo las aberraciones que puedo estar haciendo con una M malcogida. De todas formas, y esto sí que es llamativo. Um, <coughs> esto sí que es llamativo. Um, os dije antes que cuando estaba con el problema convexo. Tenía mi dualidad y que eso me permitía construir clasificadores no lineales, que eran los que luego funcionaban bien. Ahora aquí cuando tengo esta formulación, en principio esto a Zeppler le gusta. Esto eh, en fin, tengo la N grande, tengo variable 01 pero esto es un problema cuadrático con restricciones lineales, esto voy a poder resolverlo en problemas quizás no demasiado grande, pero un problema de un cierto tamaño voy a ser capaz de resolverlo. Pero a mí me gustaría tener dualidad, dualidad fuerte. ¿Y puedo construir dualidad fuerte aquí? Pues no tiene buena pinta, ¿no? porque karush y tucker directamente en un problema con variable 0.1, no tiene muy buena pinta. Bueno, es un problema con variable 0.1, pero hay un desacoplamiento muy grande entre los dos problemas, porque por un lado están las restricciones del problema antiguo, y por otro lado están las restricciones eh, que estoy introduciendo aquí de rendimiento y solamente tengo el acople a partir de estas restricciones de aquí. Entonces, igual puedo hacer algún apaño que me permita eh, construir una dualidad fuerte, eh, no puedo hacer, esperar magia y que alguna dualidad fuerte con unas buenas eh, propiedades en el problema, pero, pero igual sí puedo hacer alguna cosa. Y sí, sí que la puedo hacer, porque lo que puedo hacer es, como os digo, como está desacoplado, el problema de optimización lo puedo suponer en dos partes, en la que primero resuelvo el problema, en el problema exterior resuelvo el problema combinatorio de cuáles son los que voy a clasificar bien y cuáles no, y una vez fijados cuáles clasifico bien y cuáles no, lo único que estoy haciendo es añadiendo una restricción que es restricción pero sin variables artificiales, porque si tú me has dicho que lo va a clasificar bien, esto lo clasifica bien, entonces lo que tenemos es, el problema interno es un problema idéntico, al problema tradicional de support master machine, con la diferencia de que en unos individuos tengo variables artificiales y en otros digo, no, estos tienen que estar bien clasificados. Pero claro, como no sé cuáles son los que tienen que estar bien clasificados, tengo un problema externo en el cual um, tengo que decidir cuáles son los que voy a clasificar bien o no. Pero ahora puedo jugar con dualidad en el problema de adentro. Y dualidad, claro, así a primera vista me diréis, cuando hagas dualidad vas a tener un minimax que no vas a poder resolver. No exactamente, porque cuando uno mete Carus con y Tucker aquí, resulta que las condiciones para un zeta fijo, las condiciones que salen son condiciones que, metiendo los multiplicadores asociados a, a todas estas restricciones, permiten escribir el omega que tenemos por aquí, en términos de eh, los vectores x junto con los multiplicadores de la gran asociado. Y entonces yo ahora puedo hacer la sustitución. Y al hacer la sustitución, fijaos, que no tengo que convertir el problema en un problema minimax, sino que lo que estoy diciendo es, ...que en el problema de dentro sustituye el omega por lo que sabemos que vale... ...y nos va a quedar un problema, no minimax, sino minimin... ...minimin, que es lo que me interesa porque entonces los vuelvo a, se vuelven a dar el abrazo... ...y me quedan en un único problema... ...voy a tener un problema mini min, en el que he cambiado los omegas por lo que yo sé que valen... ...en términos de estas variables nuevas que son los multiplicadores asociados a las restricciones... ...conclusión, que enredando un poco con eso, al final me sale esta formulación que es una formulación espantosa, podríamos decir, la estoy llamando dual, pero es mentira, vamos a llamarla dual parcial, porque hay variables primales que no me he quitado de medio, las variables combinatorias no me las he quitado de medio, esas siguen estando, lo que tengo son las variables duales asociadas a las distintas restricciones que tenía en el problema original. Y esta formulación, evidentemente, sigue manteniendo sus variables, como os digo, primales de si no, de si este individuo lo cojo o no lo cojo, pero a cambio, ahora tengo, igual que ahora tengo por un lado, los multiplicadores asociados a los distintos individuos, y esto sí suena a la formulación dual de la que os estaba hablando, y lo que es más importante es que miréis aquí la función objetivo. Bueno, la función objetivo aquí es las restricciones. De nuevo, los x, es decir, la, los vectores de las variables que, que, que estoy considerando, pues eso solamente están relacionados a partir de sus productos escalares. Por lo tanto, como solamente están relacionados a partir de sus productos escalares, puedo decir, bueno, pues ahora cambio ese producto escalar, por un kernel cualquiera, en fin, por cualquier matriz que sea semidefinida, positiva y simétrica, y entonces tengo una formulación, que es una formulación um, cuadrática, a minimizar convexa, con restricciones con restricciones lineales, salvo eh, que tenemos una variable 0,1 por cada uno de los individuos en la muestra, en la muestra de validación. Eh, me diré, ya, pero esto es solo para problemas chicos, porque si tengo 100.000 individuos en mi base de datos, no puedo hacer nada. Si tienes 100.000 individuos en tu base de datos, tú lo que puedes hacer primero es un análisis cluster que es lo que hemos hecho nosotros, hacer un análisis cluster, pero en un análisis cluster dividir tu, tu base de datos en tres grupos o en cuatro grupos, sino dividirla, por ejemplo, en 500 grupos, de modo que reemplaza tu base de datos grande por una base de datos de, por ejemplo, los 500 centroides más representantes, que te han salido en la base de datos y entonces ahora considera que todos los que están en una misma en un mismo grupo, en un mismo clúster, todos van a correr la misma suerte. Es decir, que todos los vas a considerar como mal clasificados si estás clasificando mal al centroide y todos los vas a considerar como bien clasificados si estás clasificando bien al centroide. Son mentiras, claro que es mentira pero yo, de nuevo, lo que ando buscando es tener buenos estimadores, o sea, tener clasificadores que me clasifiquen bien los que me vengan después. Y entonces, bueno, pues eso lo hemos estado probando y eso realmente funciona, jugando con Gurobi, haciendo un interfaz sencillito con Python, con base de datos no demasiado grande, con 500, 600, 1000 individuos, pues podíamos jugar, podíamos jugar fácilmente, darle la solución a los tipos estos que os comentaba, de que no se ponían de acuerdo si 2 dos o 200, les podemos decir, dime la tasa de verdaderos positivos que quieres y yo lo que te voy a construir va a ser un clasificador, que globalmente funcione lo mejor posible, eh, pero que te garantice eh, esa tasa que andas buscando. Y bueno, pues podríamos jugar entonces con esos coeficientes. Eh, no voy a Me voy a saltar todo esto de cómo hacer selección de variables, no me voy a saltar. Si quiero hacer selección de variables, pues eh, como ejercicio, nuevas variables si no, de si esta variable la considero o si esta variable la quito. Y entonces en este juego que estaba haciendo de... De mmm, problemas cuadráticos convexos con restricciones lineales, pues imaginaos además que tengo una restricción sobre los coeficientes que me dice si puede ser no cero o, o no, y esa restricción, pues al final, es una restricción otra vez de, de M grande que podéis meter. Esto, si hacemos el kernel lineal y tenemos unos resultados, bueno, pues que puedes hacer sin pérdida de calidad y controlando de nuevo los falsos positivos y los falsos negativos, pues puedes conseguir una reducción en el número de, de variables que estás utilizando en el problema. Bueno, lo hemos hecho con el kernel lineal y con, el, con un kernel general, por ejemplo con el gaussiano, pues no hemos sido capaces de hacerlo, porque los problemas que no salen en ese caso tienen la no linealidad metida dentro del kernel y ahí nos salen unos problemas no lineales, no convexos en números enteros, que con los optimizadores, con los solvers que hemos utilizado, ...salvo un problema de juguete con 20 o 30 individuos... ...que eso no vale para nada... ...pues no hemos conseguido encontrar ninguna solución... ...o sea que esta diapositiva lleva en blanco pues... ...pues más de un año y yo creo que dos... Oh, ...lleva en blanco esta diapositiva esperando a rellenarla... ...pero es que no tenemos idea para... ...o sea ese problema ahora mismo es un reto para nosotros... ...que no somos capaces de resolver... ...ese problema no lineal, no convexo, entero mixto... ...que nos sale cuando queremos selección de variables... ...al mismo tiempo que queremos mantener... Eh, los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, como estamos diciendo. En el caso lineal, si sí somos capaces de hacerlo, porque nos sale el problema cuadrático, convexo, eh, números enteros. Bueno, pues eh, hemos hecho también cosas de, dentro del de de intentar buscar, por ejemplo, en un modelo lineal, el intentar buscar en un modelo lineal haciendo mínimos cuadrados, estoy cambiando de tercio y estoy hablando ahora de, de regresión, eh, pues en vez de considerar el problema tradicional de, de mínimos cuadrados en un modelo lineal, pues qué pasa si metemos restricciones sobre el parámetro beta, esto lo ha hecho mucha gente y en particular nosotros lo que hemos estado intentando hacer es eh, meter como restricción las restricciones de nuevo por ejemplo del número de variables que está utilizando entonces eso lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho otra gente con, con mejor éxito a la hora de publicar como Dmitry como Versimas y algunos de, de sus estudiantes pero la idea es que sin este problema, imaginaos que ahora metéis restricciones del estilo D quiero que el número de betas no cero sea menor o igual que 7 Pues eso es un ejercicio otra vez de big M y, y meter restricciones de ese estilo, y los problemas cuadráticos que salen eh, se pueden resolver razonablemente bien. Bueno, pues eh, en lugar de meter esta vía de los problemas, de meter las variables si no que claro, se nos queda pillado rápidamente el, el tamaño de problemas que somos capaces de resolver, En la comunidad estadística lleva muchísimo tiempo diciendo, bueno, pues lo que voy a hacer es, en vez de meter mínimos cuadrados, pues voy a meter lo que llaman el lazo, que es mínimos cuadrados metiendo una penalización, en normal es uno, y bueno, si la penalización, si el lambda es suficientemente grande, ya sabéis lo que va a pasar. Este es el término que me preocupa, y si quiero hacer el beta lo más pequeño posible, pues beta igual a cero, quiere decir que no tengas ninguna variable. Entonces, si el lambda es suficientemente grande, el beta se te hace eh, se te hace cero. Cuando el lambda es más chico, lo que estás considerando es un equilibrio entre mínimos cuadrados y que no demasiadas variables eh, sean distintas de cero. Y eso es porque la norma 1 es la más parecida a la norma 0, que es la que nos cuenta el número de variables, el número de variables no nulas, el número de componentes no nulas del vector. Claro, el eh, problema que tiene esto, ninguno. Esto funciona muy bien, el único problema es que hay que hacer el ajuste del del parámetro lambda, porque a fin de cuentas esto es un problema objetivo, estoy minimizando mínimos mínimo cuadrados y por otro lado estoy intentando hacer disperso el, el, el vector beta en lugar de eso, bueno, y estas son las, eh, la, si yo muevo el lambda y miro los coeficientes beta, pues voy viendo la trayectoria que me da esto es interesantísimo, si no lo habéis visto nunca o a la, la gente de optimización os aconsejo que le echéis un vistazo a, a algunos de los artículos eh, que han estado haciendo en particular, Tishirani y su grupo porque, de nuevo, eh, en este problema es fácil encontrar el path de solución óptima cuando yo voy variando el lambda, y se puede hacer del tirón, y se puede hacer del tirón porque uno dice, bueno, supongamos un lambda fijo, si tengo un lambda fijo, eh, ¿cómo podemos resolver este problema? Pues como tengo esta parte, ya no puedo hacer renta igual a cero, ¿no? porque aquí tengo una diferenciabilidad, pero bueno, puedo hacer a fin de cuentas cero perteneciente a su diferencial, pero es más fácil todavía, porque imaginaos que estamos en un punto en el que yo sé en un lambda, en el que cuando yo resuelvo el problema, yo sé cuáles de los coeficientes beta son estrictamente positivos, cuáles son negativos y cuáles son cero. Los ceros no juegan, como son ceros eso no juega. Los estrictamente positivos, eh, por continuidad que voy a tener en el valor óptimo y en la solución óptima también, eh, si el beta es positivo, también va a ser positivo en un lambda cercano y si son negativos también. Bueno, pues lo que puedo hacer es esta norma L1, ese sumatorio de valores absolutos, en aquellos índices en los que yo sé que es positivo, lo reemplazo por la parte positiva, en los que yo sé que son negativos, lo reemplazo por la parte negativa, y entonces lo que tengo es un problema cuadrático con un término con una perturbación lineal. Diferenciable localmente, ahí es diferenciable, gradiente igual a cero, tengo una especie de ecuaciones normales perturbadas, que bajo hipótesis sencillita, eh, en fin, de que el sistema es invertible, lo va a ser en ese caso, pues yo entonces puedo invertir, y lo que resulta es que el path, la solución óptima, depende linealmente depende linealmente del parámetro. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que uno de los coeficientes que era positivo se me hace cero, o uno de los coeficientes que era negativo se me hace cero. Entonces eso hace que si uno hace el path, se si resuelve el path, le van saliendo cosas de este estilo. La función es lineal atrás Y se puede entonces construir, casi con el mismo precio que resolver un problema cuadrático con restricciones lineales, perdón, sin restricciones como era aquí, se puede calcular el paz completo. Entonces, podemos encontrar para todos los lambda cuál es la solución óptima de la solución óptima del problema. Claro, nosotros hemos estado estudiando, bueno, y esto en el, en el lambda, si nos vamos a largo plazo, pues entonces al final, claro, acaban todos convergiendo a cero. Eh, nosotros Esto se puede hacer con paquetes estándar, está esto implementado, y nosotros lo que hemos intentado es decir, bueno, ¿y qué pasa si yo meto restricciones de rendimiento? Porque tengo subpoblaciones que a mí me interesen, <coughs> Y esto viene otra vez con la gente que estuvimos trabajando, estos del laboratorio de, de bioinformática, estos tenían el problema de que compraban los datos en distintos biobancos y tenían un ruido muy diferente. Unos datos eran de mucha calidad y otros de, de muy poca calidad. Entonces, en vez de meterlos todos a saco, por pues lo que dijimos, bueno, pues vamos a, estar, vamos a meter que yo busco globalmente tener un rendimiento bueno, pero obligando a que en algunos grupos, por ejemplo, los datos que vengan de algunos biobancos, estos estén bien ajustados. Y los otros les voy a dar un error relativo mucho más grande. Volvemos otra vez a lo de antes, no, no, esto me peso. Pues si no eran capaces de determinar cuán importante era un falso positivo frente a un falso negativo, imaginaos cuando yo les diga cómo de fiable es para ti un dato del IDVAP comparado con un dato del, eh, del Virgen del Rocío. Eran absolutamente incapaces de determinar eso. En cambio, sería más fácil decir, mira, en esto de aquí yo calculo el error, el error cuadrático medio y me sale que es de no sé cuánto, pues le voy a permitir una, una deviación del 10% con respecto al al valor óptimo que tendría eh, solamente considerando esos datos. Bueno, pues consideráis este problema y si consideráis este problema resulta que somos capaces, por ejemplo, de determinar cuál es el valor de lambda para el que la solución ya se hace cero. Eso somos capaces de calcularlo. Ahora, si queremos calcular el path, no sabemos. Y no sabemos porque cuando intentamos hacer exactamente el razonamiento que os he hecho antes, las ecuaciones normales que tendríamos ya no son ecuaciones normales porque tenemos aquí estas restricciones, que bien, son restricciones sencillitas, con con y tú, que a fin de cuentas, me van a quedar un, un sistema más o menos tratable, pero resulta que el sistema resultante es un sistema que no se puede resolver fácilmente, o al menos no sabemos cómo resolverlo, porque resulta que eh, las funciones, el, el path, que antes no salían unos paths que eran el, el camino de la trayectoria de la solución óptima era lineal a trozo, pues ahora no salen pues, con cosas como las que estoy viendo aquí. Y entonces es un, la única manera que tenemos para resolver este problema es haciendo una rejilla en el espacio de lambda y mandando a la máquina a resolver un problema detrás de otro. Entonces fijaos que una cosa tan aparentemente naif como es el decir, mira, quiero resolver el mismo problema pero voy a, voy a meter una elección, fijaos si es sencilla, que es de la misma forma que la función objetivo que tengo. No estoy añadiendo nada de complejidad extra en el problema. Bueno, pues cambia. ...que la estructura geométrica que tenía la solución óptima... ...la trayectoria de soluciones óptimas ha completamente... ...y mientras que el otro éramos capaces de resolverlo del tirón... ...este no somos capaces de resolverlo como no sea... ...haciendo una, una rejilla a lo largo ...son todos problemas con besos... ...claro, eh, cuadráticos con besos sencillos de resolver... ...porque además para resolver uno puedes empezar... ...como solución inicial con la solución óptima del problema anterior... ...pero no obstante el tiempo de cómputo comparado con el otro... Eh, se, dispara, ...se dispara bastante... ...bueno no os quiero contar apenas... Eh, que hemos estado trabajando también, y ya os lo he adelantado, yo puedo estar trabajando igualmente con datos funcionales, porque a fin de cuentas lo que necesito es meter un producto escalar en, en el espacio de funciones, entonces si tengo, por ejemplo, curvas, que sean los de la clase roja y la clase azul, y lo que quiero es clasificar cuáles son las clases rojas y la clase azul, pues se pueden hacer cosas exactamente iguales que las que he contado hasta ahora. Un problema que hemos estado intentando, hemos intentado trabajar, creo que interesante es decir, bueno, pero voy a intentar discretizar, pero discretizar en el sentido de que ahora yo estoy midiendo el dato de manera continua, pero igual yo es un poco redundante, y un poco redundante porque igual con saber eh, lo que vale la función en este punto, y en este punto de aquí, en este instante de tiempo, en este instante de tiempo de aquí, pues ya tengo claro quiénes son los azules y quiénes son los rojos, y no solamente es que me esté ahorrando, en vez de tener que monitorizar el continuo, el tener el discreto, sino que si uno está considerando el continuo, las autocorrelaciones, obviamente si estamos trabajando con datos suaves, las autocorrelaciones son fuertes y eso puede estar introduciendo un ruido extra en el problema. Entonces puede ser que si en vez de considerar el continuo consideramos un conjunto finito infinito de instantes de tiempo, no solo sea más fácil el análisis, sino que además puede ser que obtengamos hasta mejores resultados que utilizando el continuo, porque quito la autocorrelación existente en los datos. Y esto parece que está en contra de los tiempos, porque ahora con el Internet of the Things todo el mundo quiere monitorizarlo todo en tiempo real continuamente, pues no, pues resulta que igual en vez de hacerlo así, si coges solamente um, un par de puntos, ¿dónde están los puntos? ¿dónde están los puntos? aquí, pues cogiendo, fijaos, esta es la solución óptima si tienes que coger un punto nada más, pero la solución óptima no que yo ya he hecho, ojo, claro, sino la solución óptima del problema de optimización, que este es complicado, ¿eh? este es un problema binivel, el que sale por ahí, que tenemos que utilizar un heurístico chungo además, porque eh, si no el problema rápidamente se nos dispara. En cuanto a la, al tiempo de, de cálculo. Eh, que quieres dos puntos, pues resulta que salen esos dos puntos. Y si quieres tres, salen estos tres puntos como solución óptima. Y si quieres cuatro puntos, son estos cuatro puntos. Total que tanto Internet of the Things, tanto querés tenerlo monitorizado todo en tiempo real de manera continua y con que haya monitorizado en tres instantes de tiempo, está obteniendo resultados iguales o mejores en cuanto a capacidad de clasificación. ¿Cuál es el problema? Que tienes que saber cuáles son los instantes. Y para saber los instantes necesitas, en la muestra, haber monitorizado de manera continua. Una vez que hayas monitorizado de manera continua en la muestra, ya para el futuro puedes hacerlo así. Bueno, pues me salto todo esto y quiero contaros, ya me voy, que hemos estado trabajando, y aquí estoy súper excitado con este problema. Eh, una de las estrategias tradicionales de, en clasificación, bueno, no tradicional, porque esta es de los 80, no es de principio del siglo XX, en, en clasificación y regresión es lo, lo que se conoce con el nombre de árboles de clasificación y regresión, que la idea es, al final, construir una, una función de regresión, una función de clasificación eh, a cacho, en el que yo selecciono una variable de las que yo tenga, establezco un umbral y en función de la variable del umbral estoy dividiendo la población en, por ejemplo, dos subpoblaciones, aquí ya tomo la decisión de que no, y esta ahora vuelvo a separarla y así sucesivamente. Entonces esto, si uno lo plantea otra vez con los ojos de la optimización, es un problema combinatorio súper difícil, porque para empezar tendría que fijar la estructura del árbol. Venga, vale, vamos a coger un binario, vamos a suponer que es un árbol completo de, de, de profundidad 3. En cada etapa tengo que decidir cuál es la variable que voy a utilizar para, para ramificar. ¿Cuál es el umbral que voy a establecer para ello? Y en función de ello, me salen la, la, las del segundo nivel. Es decir, las variables del segundo nivel están relacionadas con las variables del primer nivel. O sea, que voy a tener el producto de las variables. Esto tiene una pinta feísima, sobre todo si quiero resolver un problema de algo grande. Efectivamente. Por eso, la gente lista que se ha metido en esto, que se metió en esto hace ya algunos años, por lo que dijeron no, es: acabó un greedy y a correr. Eh, calculo la regla óptima en el nivel, en el primer nivel, que es. ...voy pasando por todas las variables, por todos los posibles umbrales... ...suponiendo que el mundo se va a acabar... ...justo después de tomar esa decisión... Y me, ...y me planto aquí, y ahora una vez que me he plantado aquí digo... ...bueno es que el mundo no se ha acabado, tengo una segunda oportunidad... ...vuelvo a repetir el proceso de pasar por todas las variables... ...por todos los umbrales, pero ya por las subpoblaciones que me han salido... ...entonces estos gridis son los que han estado funcionando hasta hace poco... ...¿qué ha pasado? Pues ha pasado que los solvers de programación entera... ...ahora mismo no son los que había en 1984... Y entonces, el que los solvers sean distintos ha permitido que la gente diga, bueno, ya. Es que cuando yo hago un greedy con estas características, el controlar falsos positivos y falsos negativos no es fácil. Me diré, si sí, sí, es fácil, métele una función de pérdida. Que no, que me dicen que entre 2 y 200, y con eso no me apaño, necesito otra estrategias. O, igual yo quiero hacer feature selection a la vez, yo quiero penal, controlar el número de variables que estoy utilizando en el problema. Todo eso, la gente optimización dirá, eso es fácil, esos son variables 0,1, y lo metes por ahí. Eso no encaja, en el greedy. Es difícil un greedy no hacerlo greedy, sino que tenga perspectiva de cuántas variables estoy utilizando, de cómo me va a quedar al final los falsos positivos o los falsos negativos, eso es incompatible con la idea de un greedy. Entonces ha habido gente recientemente, en los últimos años, que han estado trabajando en utilizar técnicas, realmente en escribir este problema como problemas de, de optimización en general, problemas de optimización lineal en números enteros. Problemas, pues que son capaces de resolver problemas de juguete, eh, y que no escalan en absoluto con respecto al número de registros que tengo en la base de datos. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros? Pues nosotros lo que hemos estado haciendo es utilizar una, una regla <coughs> una regla continua en la que lo que voy a hacer en cada etapa es como lo que os contaba al principio de buscar una puntuación, pues voy a determinar una puntuación y si esa puntuación es grande tiro para un lado, si es chica tiro para otro, pero además no tiro para uno, tiro para otro, sino que esa puntuación eh, en función de ese valor, con una probabilidad concreta, te vas para un lado y con una probabilidad concreta te vas para el otro. Entonces, ¿eso qué me permite? Me permite quitarme las variables 0-1 de momento de, de encima y llevarme el problema a un problema continuo, porque lo que hago, como os digo, es que en vez de decir si estás por debajo de B te vas para un lado, si estás por, por encima de B te vas para el otro, pues lo que estamos diciendo es que la probabilidad de irte a la izquierda va a depender de continuamente, por ejemplo, a través de una función de, de distribución de una logística, eh, hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, escribí la, la formulación del problema, si, si quieres ver las clases de asignación en un problema de asignación metes variables 0.1 pero al final es de mentira porque tienes una, fijadas las variables, fijadas unas cuantas variables resulta que no tienes un problema de transporte y por lo tanto tienes una inmodularidad total en el cacho que te queda y por lo tanto no tienes variable enteras, o sea que tienes un problema totalmente continuo eh, con la pinta que tiene aquí eh, eso es, que decía aquí, eh, que es entero, mixto, pero es mentira, porque estas variables salen, salen al final 0,1, que son las de asignación, y este problema es un problema, a diferencia del anterior, este es un problema no convexo, un problema no convexo, con restricciones sencillitas, pero con una función objetivo endiablada, y además altamente multimodal, bueno, pues hacemos un local search y ya está, y como local search no funciona, pues podemos utilizar nuestra heurística favorita, eh, para conseguir unos resultados de convergencia, algo, de convergencia a algo, que tampoco me preocupa tanto, porque ya sabéis que lo que quiero es predecir los que me vengan los que me vengan después. Lo que sí quiero deciros es que, bueno, esto ya lo he dicho, que es que tenemos un problema de transporte por ahí por medio y ya está. Esto es como clasifico. Y lo que sí quiero deciros, que sí que me interesa, es que se pueden obtener unos resultados teóricos también bastante interesantes. Porque eh, igual os decía antes que me interesa hacer feature selection, me interesa hacer selección de variables. Y no quiero meter variables 0,1, porque ya el problema es suficientemente complicado. Imaginad un problema con una función objetivo compleja y no convexa, si encima quiero meter variable 0,1, olvidado. Pues entonces lo que voy a hacer es voy a recurrir al lazo este que os comentaba antes de meter la penalización en norma L1. Si yo lo meto y meto la penalización en norma L1, uh, voy a tener las restricciones sencillitas, la función objetivo va a ser estas partes no convexas, por lo tanto, esto está muy mal y ahora voy a tener no solamente no convexas, sino no diferenciables. Bueno, la no diferenciabilidad de la L1, esa la sé arreglar desdoblando cada una de, la, de las variables, pero al mismo tiempo que eso, entonces puedo, desdoblando estas variables, pues puedo tener un problema con una estructura similar a la anterior que os comentaba, pero al mismo tiempo puedo establecer cosas de las que nos interesan. Por ejemplo, que Porque nos pasaba, decíamos, bueno, como aquel path, este que os contaba de solución es imposible que yo sea capaz de construirlo. Obviamente, entonces lo que voy a tener que hacer una discretización pero no sé dónde tengo que pararme, entonces me gustaría tener una idea, por ejemplo, de cuál es el valor de lambda para el que el cero sea solución óptima del problema, es decir, el no utilizar variable sea solución óptima del problema, pero claro, yo solución óptima global aquí no soy capaz de hacerlo, porque esto es un problema de optimización global, entonces lo que puedo establecer, por ejemplo, es una condición sobre cuál es el mínimo valor de lambda que tengo que definir para que el cero me salga, que es un punto que cumpla unas condiciones necesarias de optimalidad del tipo cero en el subdiferencial del funcionaco este que tenemos aquí. Bueno, pues eso se puede establecer y al final es posible identificar eh, un valor para los coeficientes lambda, a partir de los cuales ya sabes que no tienes que hacer la rejilla. Bueno, pues entonces son cosas del estilo esta que nos dan por lo menos esa limitación y nos permiten obtener algunos resultados teóricos al respecto y lo que os quiero comentar y es sorprendente, por lo menos para nosotros, es que esta idea de empaquetar las variables eh, metiendo las puntuaciones nos permite que con un árbol de profundidad 1, es decir, con una sola pregunta, eh, los resultados que obtenemos son mejores que las del CART tradicional. Si alguien me va a preguntar que, qué tal con el random forest, no somos mejores que el random forest, pero en el random forest no podéis controlar fácilmente el número de variables y yo sí. Esa es la única diferencia que tenemos. Eh, y lo que sí es verdad es que vemos la trayectoria fácilmente, cómo va cambiando la trayectoria de um, el, esta que es, el número de variables que estoy utilizando, la fracción de variables que estoy utilizando y esta es la tasa de individuos bien clasificados. Entonces fijaos que esto está súper chulo porque lo que nos sale empíricamente en todas las bases de datos es que um, tenemos para la parte roja, que es la, eh, la tasa de bien clasificado, tenemos una zona plana. Quiere decir que en todas las bases de datos, por lo menos las estándares de la UCI con las que estamos trabajando, tenemos que podemos quitar unas pocas variables y la, el performance, el rendimiento del clasificador, no se va a mover en absoluto, ¿cuál es?, pues es cuestión de ir moviendo el lambda hasta que ves que ya la, la media efectividad empieza a pegar al bajo, y entonces es el momento, de, el momento de plantarse, bueno pues esos son los resultados en general que hemos tenido, y ya así que lo dejo, y es el momento de que me preguntéis lo que os parezca, si, si todavía tenéis ganas de seguir escuchándome algo. profundas, bien, que son máquinas de clasificación entonces me eh, da la impresión de que ahora está la parte analítica ahí, en todos los partos de matemáticas entonces no sé si llamarlo eh, pro, un approach numérico o si no, no, no, no. intentar sí, intenta hacer una computación con un nivel con este tipo de algoritmos eh, Sí, claro, estamos ahí... Eh, yo digo que el Deep Learning es el análisis discriminante de los ricos, porque para poder hacer Deep Learning, Deep de verdad, necesitas tener unas máquinas eh, no triviales, porque al final se acaba haciendo el Shallow Learning, que es cuando dices, no, es que tengo dos capas ocultas, ese Deep, muy Deep, no es. Entonces, si quieres que sea Deep, necesitas una capacidad de cómputo brutal. Eh, el problema del Deep Learning, como tenía el de las redes neuronales, pero que ahora queda mucho más de manifiesto con el Deep Learning, es doble. Por un lado, el, el diseño de la red. Entonces, ¿cómo diseñamos la red? Ahí aparece un problema de naturaleza combinatoria precioso, que es cuál es el grafo que voy a utilizar yo para meter las conexiones, cuántas capas ocultas voy a meter, qué conexiones, cuántos nodos voy a tener en cada capa, qué conexiones va a haber entre ellos. Entonces, en la literatura muchas veces te encuentras que te dice bueno, yo he utilizado cinco capas ocultas con 50 nodos en estas tres y 25 en estas dos, y la pregunta es, ¿y esto a ti cómo se te ocurre? Y se te ocurre después de un try and error que nunca aparece escrito en el problema. Nosotros, nuestra experiencia, nuestra experiencia es que hay una dependencia fortísima entre la estructura de la red y los resultados que obtiene. Hay una dependencia fortísima. Hay también, al mismo tiempo, una zona, por decirlo así, en el espacio de grafos muy plana, en el que si hacen una pequeña manipulación sobre, sobre la red, te pueden cambiar las cosas, pero realmente no, no, es, digamos, no es un punto crítico el de... Si, si modificas ligeramente la red, seguramente los resultados van a seguir siendo racionales, pero nuestra experiencia que hemos probado es que eh, un ensayo al azar de coger configuraciones random de, de la red, las consecuencias que tiene, eh, cómo afecta al resultado son, son importantes. Es decir, que un aspecto crítico, y a mi modo de ver, donde de nuevo, o sea, no, no, no podemos dar por. No podemos decir el deep learning es un enfoque que no necesita el optimizador. Yo creo que necesita el optimizador de otra manera. Primero, para el diseño de la. El diseño de la red. Y segundo, muy importante. Eh, los problemas de optimización resultantes. son problemas hipercomplicados. Porque son hiper. son multimodales clarísimamente. Muchas veces tiene simetría entre la solución, porque la red puede tener una solución e intercambiando el papel que juegan varios nodos, sus coeficientes también están jugando el, el mismo papel. Y entonces ahí el enfoque de, bueno, pues como las redes neuronales tradicionales, arranco 25 veces y me quedo con la mejor solución de las 25. Ahí mal, por lo menos nuestra experiencia, ahí mal. Hay que ir a a soluciones más sofisticadas. Entonces, claro, eh, estoy recordando ahora mismo los, los trabajos de, de gente que está haciendo programación lineal eh, en números enteros, con funciones ReLU, por ejemplo, de activación. En este caso, que lo formulan todo como un problema lineal entero mixto, con n grandes y tal, y luego cuando ves los problemas que son capaces de resolver, dice: este problema yo lo resuelvo mucho antes, si quiero resolverlo en lugar de como un problema lineal en números enteros, quiero resolverlo de otra manera. Y si haces, en cambio, el ajuste de, voy a hacer un método greedy para el ajuste de los parámetros, etcétera un método secuencial, evidentemente, puedes obtener buenos resultados, pero a fin de cuentas, no es nada nuevo comparado con Sí, en fin, sigues necesitando el aparataje, el aparataje de la optimización para poder resolverlo. O sea, yo no creo que eso sea presente sí, sí, de la optimización. Podrás, con algún proxy, con algún proxy igual se puede utilizar, pero nosotros en la experiencia que. Vamos, de hecho, nosotros estamos trabajando, tenemos ahora. Eh, estoy implicado con una tesis doctoral en, eh, en ese tema y nuestra experiencia es que la optimización ahí no somos capaces de, de soslayarla eh, fácilmente y desde luego me parece que es un tema mm, hiper interesante e hiper prometedor pero al mismo tiempo que que para poder amarrar bien las cosas eh, hay que trabajar todavía pero no, Tampoco entiendo el interés en evitar la optimización? Porque siempre que alguien quiere hacer algo bien hecho, está optimizando. O sea, lo es que es, una, es, es ah. un principio. <risa> el interés ah, de la optimización... Que para aplicar la optimización puedes incurrir en unos costes computacionales o en una complejidad que no compense la ventaja. Pero en un principio, tender a optimizar, si optimizar la optimización, tendiendo a buscar cosas eh, buenas, digamos. Me parece un principio... Entra en, la, en el acerto que hice al principio de que el Deep Learning en concreto es la optimización de los ricos. Si tú tienes todos los procesadores del mundo a tu disposición, pues tú dices, yo no tengo que optimizar. Pongo en cada uno de los procesadores un grafo distinto y en cada uno de ellos que tengo un problema de optimización global, hago, en el peor de los casos, una rejilla finísima y entonces le doy al botón y me da la solución, claro. Eso lo vas a poder hacer si tienes Google y todas sus máquinas a tu disposición. Con, y seguramente eh, es un enfoque que puede valer para las grandes compañías donde el tiempo de. En fin, las máquinas no son el problema. En cualquier caso, las grandes compañías como Google y todas estas están contratando optimizadores precisamente para evitar el tener que andar haciendo eso. Es decir, que la optimización sigue siendo tristemente necesaria y en problemas de esta complejidad, salvo que lo que digamos es que nuestra axioma sea que no queremos aprender optimización y que vamos a reemplazar el know-how del optimizador por tener un número exponencial de máquinas trabajando para nosotros, salvo eso es inevitable el uso de optimización sofisticada. Son millones y millones, Eso, ¿sí? pero bueno, tengo tiempo, tengo capacidad de tiempo, lo voy a hacer. Eso. Evidentemente, es un, no es una estrategia muy elegante, pero es una posibilidad. Eso. Pero cuando no dispongas de esa posibilidad, pues tienes que recurrir a la optimización y si el problema sigue sí. es siendo completo, a la es, pero no, no, no, no veo que, que conduzca nada el evitarlo. ¿no? No. Bueno, yo también estoy de acuerdo con este, estos planteamientos, incluso en estadística. Yo en estadística soy más de la línea de plantear problemas y buscar soluciones óptimas que de resolver los problemas por logística o por fuerza Entonces, bueno, en estadística, bueno, puesto algunos ejemplos pero la, la programación matemática y la optimización si hubiesen ido más de la mano de la estadística la estadística había avanzado muchísimo más el problema es que eh, quizás salvo en España, Israel y en pocos sitios eh, la investigación operativa y la estadística han estado separadas y se encuentra en la estadística eh, muchos problemas de optimización que están resueltos de manera pues, pues muy sencilla, muy sencilla. No, de mala manera incluso sí, sí, eso es verdad eh, abusando mucho de Newton-Raphson por ejemplo para, para encontrar soluciones de, digamos óptimas cuando la función es multimodal y cosas así bueno, una, una curiosidad en la primera parte de la charla cuando hablaba de sensibilidad y de, y de bueno, el tema de la copa rock, ¿no? no lo habéis tratado, y el área claro. bajo la copa rock que claro. usan mucho los, los, los ingenieros como forma de determinar de algunos de los parámetros de... ¿eh? Se equivocan. Se, se equivocan, ¿no? En el caso concreto de esta gente del laboratorio, esto utilizaban la, el área bajo la curva, eh, para tener una idea... Pero claro, el área bajo la curva que representa, el área bajo la curva lo que te dice es... Si yo cojo una sensibilidad random y una especificidad random, pues esto es lo que tengo. Pero perdóname, tú no quieres una sensibilidad random y una especificidad random, tú quieres que esté en un determinado nivel. Entonces, el considerar que tú te vas a mover libremente en el espacio del, de uno de los objetivos, en el rango de uno de los objetivos, y que no sabes cuál es el objetivo que te interesa, eh, yo desde la perspectiva multiobjetivo no la veo en absoluto clara, tú me puedes decir, no, no, es que lo que me interesa no es el área bajo la curva, sino lo que me interesa es la curva rock bueno, La curva rock a fin de cuentas, es la frontera Pareto en el análisis bioobjetivo de optimizar sensibilidad y efectividad y especificidad al mismo tiempo. Ahora, de esa curva Pareto, el decir, sí, voy a calcular el área que queda por debajo de la curva Pareto y con eso me quedo, eh, sí, si tú no tienes ni idea de cuál es el verdadero del parámetro, podría ser una medida de agregar ...la curva pareto un único punto... ...pero multiobjetivo ...a mí me resulta incómodo y además... ...en concreto, en aplicaciones de... ...que tú andas buscando predicción de fraude... ...o detección de, de enfermedades, etcétera... ...el decir que tú vas a coger random... ...uno de los objetivos... ...a mí me parece bastante incómodo... ...y que la gente que lo utiliza, lo utiliza... ...porque le han dicho... ...sin entender muy bien qué hay detrás de eso... ...que no te preocupes, que hay un botón al que tú le das y ya te hace, te da la, la solución, en el caso nuestro con la gente esta de que estoy comentando fue así, no, no, es que yo la curva, tengo un programa en Python que me calcula el, el AUC, Bien, te calcula el AUC y este me da un 90 y este me da un 92, pero tío, tú no me estás diciendo que quieres subir la sensibilidad, no eran capaces de controlarlo, no se daban cuenta de que lo que tenían era una curva pareto y que tendrían que presentar la curva pareto, que es lo que vas a hacer cuando tú estás en vez de la curva pareto, una de las maneras de obtenerla es fijar uno de los dos criterios, meto la S e en restricciones, que es lo que yo he propuesto, fija uno de los dos objetivos e intenta optimizar el otro. Sí, sí, no, estoy de acuerdo con lo que ha y eso, eso pasa también en estadística con, con más cosas. Otro, otro, otra, otra cosa que se usa mucho en la estadística es el ISE, la Codid Information Criterion, y también es una cosa que se usa por, por, por tradición, Tiene su una razón un de ser, porque inicialmente se supone que es la divergencia de culpa labor esperada entre, entre la del modelo y la, y, la, y la verdadera y que eso hay que minimizarlo, pero luego al final se ha quedado en un estimador que se adapta y al final ¿sabes? Eh, no, no, no, no responde a un verdadero problema de optimización y entonces no sabes las probabilidades que tiene. Sí te responde a un problema de optimización pero no con el AIC o con el BIC vuelves a tener el problema el objetivo de que quieres o maximizar la verosimilitud o minimizar el mínimo cuadrado y minimizar el número de parámetros en tu modelo y los dos los pegas metiéndole un coeficiente por ahí que si con el menos 2 el menos 2 por el número de parámetros libres, no, en vez de menos 2 voy a poner menos n por el número de, de parámetros, pero pues son, a fin de cuentas, dos elecciones de ese parámetro cuando lo suyo sería una vez más, y las máquinas ahora mismo, no son las máquinas de eh, cuando acá hay que anduvo inventando sus cosas, eh, tú puedes hacer el path y calcular la frontera Pareto y presentar la frontera Pareto y ahora elige en el, el, el equilibrio, el compromiso entre, por ejemplo, un número de parámetros libres en tu problema y la verosimilitud o, el, o la suma de cuadrados de los residuos que tienes en tu modelo. Sí, eh, de hecho, cuando empezamos a trabajar en esto, Ciplex no resolvía problemas cuadráticos. Y entonces todo lo hacíamos eh, con la norma 1 porque lo enchufábamos a Ciplex. Y los resultados que se obtenían eran buenos, pero el clasificador lineal, eh, en el caso Euclideo en particular, eh, suele ser mucho peor que cuando está utilizando un kernel no lineal, y el truco del kernel, el de la, la dualidad este, como no tenga la norma euclidea, bueno una norma que venga de un producto escalar, no te sale, entonces, sí, entonces la respuesta es, sí, hemos hecho cosas, salen resultados razonables, pero si luego quieres tener resultados empíricos, que puedas competir con deep learning o similares, con el clasificador lineal en particular con la norma L1 que no te permite saltar de clasificador lineal nosotros tuvimos muchos problemas Una otra pregunta de aplicabilidad ¿Qué usáis? ¿Palabras y frecuencias? Porque... El caso de spam está la base de datos que estamos utilizando, la de la UCI que ya está modelada y está modelada ahí lo que te están haciendo es que te están midiendo, tienen una cesta de palabras en la que han considerado si tal palabra aparece, si el texto está en mayúscula o no, y no recuerdo cuáles eran más, pero vamos, que ahí nosotros no hemos hecho el modelo, en el SPAM, en concreto lo, lo que tenemos es la base de datos SPAM de la, de la UCI, que ya, viene, que ya viene modelada. Claro, pero ¿os basáis en las frecuencias de las palabras mayores? Eh, nosotros lo que hemos hecho es coger una base de datos que se llama SPAM, igual que se puede llamar tractores, que <risa> eh, la hemos enchufado y no hemos trabajado, trabajamos hace tiempo en problemas de, eh, de detección de spam haciendo cadenas de marcos ocultas eh, donde nos basábamos efectivamente en el sí o el no de la ocurrencia de determinados factores en determinadas palabras que estaban en una cesta de palabras ...con una epsilon variante, porque lo decíamos era que si la palabra... ...para evitar el truco de que si me metías una falta de ortografía... ...o me metías una errata... ...y eso pues lo que hacíamos era... ...de cada palabra definíamos una órbita... ...que era aquellas que se diferenciaban en la adición de dos letras... ...o, o borrar dos letras o duplicar tres letras como mucho, etcétera... ...y que si aparecía o no alguna de esas palabras... ...y algunas frecuencias también, sí... ...eso es lo que estuvimos haciendo y funcionaba bien... ...lo que pasa es que era lento eso es lo que estuvimos nosotros haciendo eh, el Servicio de Informática y Comunicación en la Universidad de Sevilla mostró interés cuando se enteró de lo que hacíamos porque realmente detectábamos spam bastante mejor que, que el spam que estamos utilizando yo que estamos utilizando un filtro bayesiano en aquel momento esto hace tiempo ya ¿eh? y, pero claro, el problema es que en nuestro caso como queríamos evitar que me la colaras poniendo eh, sexo con doble X una X detrás de otra X pues entonces de cada palabra teníamos que medir no una palabra, sino todas las que estaban en un, en un entorno, por decirlo así, y el, y el cómputo ahí, el aplicar, el aplicar ahí la distancia de edición, que te obligaba a resolver un problema de flujo, sencillito, pero un problema de flujo para cada una de las palabras, de las de la sexta de palabras que habías considerado, eh, ralentizaba mucho el proceso para poder hacerlo en tiempo real, que era lo que querían esta gente eh, para, para el filtro de, de la Universidad de Sevilla. Y entonces aquello lo dejamos, se nos quedó en el juego aquel. Y vamos, cuando yo estaba aquí que salió la spam varias veces, porque es la de la UCI, tal cual está, que nosotros no hemos modelado nada. Una pregunta más. Yo quería comentarte algo. Eh, bueno, me ha parecido muy interesante. Yo no conocía esa, esta línea que diga optimización de forma tan profunda, digamos, con ciencia de datos, básicamente, porque se si cometen la ciencia de datos los que son puros. La verdad que no le dan tanta importancia a esto de es la optimización, no es Y si te metes con los informáticos, tampoco. Los informáticos que se dedican a esto, menos todavía, O reconocimiento o no sé. Así que me parece muy interesante. ¿La última parte la tenéis ya publicada o la de digo. Tenemos en IJOR con Minor. Con Minor, eso lo tenemos. Ahí tenéis ya algo. De todas formas, en, the gate, en the gate tenemos todas las cosas con los artículos completos. Y una última cosa, y, claro, siempre estáis hablando al final de caja negra y predicción. Sí. La parte explicativa, es decir, eso no estáis preocupado, porque no, los problemas que analizáis no están, de, de hecho, preocupados en saber qué valores son más importantes o cuáles menos. A ver qué me quieres decir con la parte explicativa, porque. Sí, por clásica, <risa> clásica. bueno, ejemplo, <a> importante la clásica <risa> cuando hablas de p-valores para cada una de las variables significativas y decir si son significativas o no. Si no, no se tiene ciencia de datos, pero eso hay alguna medida, un CART, existen forma de medirlo. Eh, ah, sí, sí, sí, hombre, sí. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, en los trabajos que tenemos hechos sobre um, sobre los árboles los árboles óptimos, eh, hemos copiado un poco la idea de lo que están haciendo de medida de la, de la importancia de las variables que están haciendo para el Random Forest. Eh, lo estamos utilizando también. Por cierto, sale en la base de datos que hemos probado, la que hemos encontrado resultados. Eh, ...en Random Forest, pues sale lo que tenía que salir... ...que muchas veces... ...las variables que cantan son las que cantan... ...hagas lo que hagas... ...y en cambio otras veces estás aportando... ...una perspectiva ligeramente diferente... ...sí, en este caso por ejemplo... ...esto, en el caso de los árboles no es difícil... ...porque la idea es que como tú lo que tienes que definir son... ...los coeficientes que tú asocias... ...a cada una de las variables en cada uno de los nodos del árbol... Eh, claro, podríamos empezar a jugar a cosas como las que hacen en, en Random Forest cuando dicen, ¿qué pasaría si esta variable la quito? ¿Cómo me cambia? ¿O qué pasaría si esta variable le doy la vuelta, hago un flip en, en el valor de la...? Nosotros en lugar de eso lo que estamos jugando es con el tamaño de los coeficientes. Y entonces, tenemos, para cada variable tenemos el, paquete de, el, el vector de lo que vale el coeficiente asociado a la variable en cada uno de los nodos del... Del, del árbol y lo que queremos es que eso sea cero si la variable es irrelevante y grande si la variable es relevante una vez una vez que hemos hecho la necesaria normalización de las variables para quitarte el fenómeno de escala claro, cuando tienes variables muy correladas eh, puede ser que esas medidas estén estén hasta cierto punto enmascaradas pero sí, sí, sí que lo puedes hacer y de hecho esto no lo he contado porque esto ya es antiguo pero nosotros eh, Dolores Romero y yo tuvimos, estuvimos dirigiendo una tesis doctoral de una antigua estudiante nuestra, Maya Nogales, que está lo que estuvimos trabajando precisamente era para eh, medir la importancia de las variables en el, en el SVM. Y de nuevo lo que hacíamos era algo parecido a un feature selection, pero un feature selection un poco más, más soft, en el sentido de que permitía que la variable, por ejemplo, eh, tomara tres valores distintos y solamente tres valores distintos entonces cuando se te iba a, a los extremos, te, al final lo que acabas viendo en particular con variables categóricas era cuando acabas viendo si ciertas variables categóricas eran relevantes o no lo eran o sea, sí se puede hacer, se puede modelar lo que pasa es que las estrategias tienen que ser necesariamente distintas porque tienen que estar tienen que ser estrategias que tú las puedas enchufar en el problema de optimización no hacer como la medida de importancia en los árboles o en los random forest que es Repito lo mismo muchas veces. Si cada problema de esto me cuesta una barbaridad, porque encima tengo que tunear eh, los parámetros, imagínate que quiero evitar eso. Entonces, la idea, la idea tiene que ser algo que se pueda enchufar como restricciones o como una penalización en la función objetivo. ¿Una pregunta más? Pues, gracias.